Ah, la familia vino aquí anoche y se nos tiró, tiró varios tiros ahí. Eh, sí, anoche, como a las 10 por ahí o las 11 de la noche. No, no. No podemos identificar quién era. Yo salieron huyendo. ...a ah, que no, nosotros no queremos problemas eh, con ellos... Eh, ...pero que tampoco vamos a dejar que nos maten aquí... Eh. ¿Lo ...no lo motivo hace... por... ...quizás por la muerte de, de, de, ¿De su, hijo? De su hijo, ¿De ¿De hijo... ...que tampoco nosotros, eh, nosotros tengamos que ver nada con eso... Porque... ...y imagínate, uno no tiene la culpa... ...de lo que haya cometido el hermano de nosotros... ...no pueden venir aquí a, a amenazarnos... ...donde hay niños, donde hay familia, donde hay padres... ...y estamos en una situación de donde queremos... ...incluso estuve en la policía... ...tratando siempre... ...he tratado de ir para que... ...a ver qué ha pasado con mi hermano... ...se si han sabido de él... ...porque ellos dicen que nosotros lo tenemos escondido... ...nosotros no tenemos a nuestro hermano escondido".